Para nosotros, la verdad, fue una gran meta haber podido trabajar en, en Godzilla, King of the Monsters. Lo que para nosotros fue muy especial no solo fue eh, la calidad de lo que hicimos, sino la cantidad. Eh, nosotros hicimos 530 shots. Nosotros empezamos Solina 3 socios hace 23 años eh, originalmente estábamos muy enfocados a animación 3D y empezamos realmente trabajando en el mercado de publicidad en México, en la otra empresa que arranqué se llamaba MacWare y nosotros estábamos muy orientados a todo lo que era computación gráfica trajimos la distribución de Adobe por ejemplo a México y luego trajimos la distribución de alias Wavefront. pero nos dimos cuenta que realmente no había nadie a quien venderle el software y las estaciones este, que se usaban porque todo se hacía en Canadá y en Estados Unidos entonces, esa empresa nos la compraron y entonces fue cuando decidimos abrir Olin eh, con la idea de pues, tener un estudio en México que pudiera eh, atender a todo mundo, sobre todo te digo, en el, en el mundo de la publicidad. Eh, Olin creció mucho, llegamos a ser más de 100 personas eh, haciendo animación, haciendo postproducción. Luego, finalmente empezó a resurgir el cine en México. Entonces, nosotros fuimos los primeros que hicimos postproducción digital con kilómetro 31. La primera. Esa fue la primera película que se hizo con, con todo, procesos digitales, incluyendo los efectos de esa película. Fueron eh, de los primeros que hicimos nosotros para cine. También paralelo a eso, pues el sueño de todos nosotros siempre era trabajar en Hollywood y en las películas grandes, ¿no? Con los grandes presupuestos y, y sobre todo con el talento eh, de la gente que hay allá. Hace 14 años abrimos una oficina en Los Ángeles, contratamos a un productor ejecutivo y bueno, resultó que pues empezó a caminar muy bien esa área de negocio. Tanto así que hace siete años decidimos de plano cerrar la parte de postproducción que atendía el mercado de publicidad aquí en México. Y ahora estamos 100% enfocados a hacer efectos visuales eh, y principalmente en Estados Unidos. Todo el, el asunto de la seguridad. Hay todo un protocolo y una auditoría que te hacen para que te asegures de que todo el contenido se va a manejar de una manera segura y eso tiene que ver desde cómo están configuradas las máquinas, que no tengas los USBs habilitados, hasta cámaras de video por todos lados y cómo se manda la información, cómo se recibe, cómo se ingesta. Pues esa es la parte pues, de seguridad de cibernética que pues hoy en día creo que muchas empresas tienen que tener, pero en este caso en particular si son pues muy piquis en que las cosas se hagan bien hechas. Eh, la que no es tan obvia o, o que no es tan fácil, creo, de lograr es tu reputación. Y ese siempre es pues la parte difícil, ¿no? Porque cuando eres un estudio chiquito y estás arrancando y tienes el talento, tienes buena gente, pero pues vas allá, que consigas una cita para que te escuchen y luego para que aparte te den algo de trabajo, pues es un proceso difícil. Eh, a nosotros nos tomó muchos años hacerlo. El poder llegar a tener... Ya como que un nombre toma años eh, y es algo que creo que pues, se tiene uno que ganar de poco a poco. ¿no? Y, y bueno, pues ahí el chiste obviamente es tener la capacidad de entregar bien, de entregar a tiempo, entregar en presupuesto, que se dice fácil. Pero a la hora de la hora, cuando son cosas tan creativas que, que pueden cambiar a lo largo de, del rodaje, inclusive, pues requiere muchos ajustes, ¿no? Para nosotros, nuestra chamba es ayudar al director a contar la historia. De eso se trata todo lo que hacemos nosotros. Es ese balance entre la parte creativa, la parte técnica, la parte de seguridad. Y a final de cuentas, lo que nos hace a nosotros buenos o malos es la calidad de la gente que tenemos. Entonces, el talento humano, sin duda, es lo más importante para cualquier estudio como nosotros. Bueno, tenemos varias divisiones. Eh, tenemos un área de roto, rotoscopeo, tenemos área de eh, compositing, tenemos CG que tiene que ver con todo lo de modelado, animación, iluminación. Sería alguien que ya tiene una experiencia práctica haciendo efectos visuales. El que tengan horas de vuelo usando, por ejemplo, en el caso de compositing usamos Nuke principalmente, en el caso de FX usamos Houdini y usamos Maya. O sea, el que la gente... La sé posar bien en el mundo ideal que ya hayan trabajado, que ya hayan hecho eh, algunos efectos. Y la otra parte es la parte humana, la parte de, de saber transmitir tus ideas, de poder trabajar bien con un equipo de gente, de eh, pues ayudarse entre sí muchas veces hay alguien que se atora con algo y el de al lado ya lo hizo en otro proyecto y entonces el que llegue y le digas, oye, mira, acuérdate que con este truquito sale. Es mucho de colaboración, mucho de trabajar en equipo. Entonces es algo que, ese es, es como que el conjunto de cosas que hacen que un artista sea bueno. Para nosotros, la verdad,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 como que forzar un poquito la máquina para hacer cosas que no habíamos hecho nunca, ¿no? Eh, que la verdad, estamos muy orgullosos del trabajo que se hizo porque tuvimos además la oportunidad de trabajar con eh, Guillermo Guillón Rocherón, que es el eh, VFX supervisor del show. Él ganó el Oscar por Life of Pi, a los mejores efectos visuales. Entonces, todo el equipo del lado del Legendary, súper profesional, y pues fue un gusto poder trabajar con un equipo como ese. Mucho de lo que hicimos eh, fue recrear ambientes de manera digital, eh, una nave que se llama el Argo, que es donde están todos persiguiendo ahí a los titanes. Eso, eso se grabó en set. Nosotros tuvimos que recrear todo el cielo y las nubes para que pareciera que pues estaban volando. Eh, originalmente el director había pensado en contratar un avión y volar y grabar el pietaje para poder usar eso y componerlo. Pero luego nos pidió que hiciéramos esta prueba y le gustó tanto que lo acabó usando ya en toda la película. Obviamente además le da la flexibilidad de poder cambiar el tamaño de las nubes o la hora del día, la iluminación. Y otro interesante que, bueno, hicimos otras dos cosas interesantes, dos time-lapses de Las Vegas y San Francisco, donde se muestra cómo a través de los años la ciudad se la come la jungla, es una jungla radiactiva además, porque todo es radiactivo. Tuvimos que poner ahí cientos de árboles, eh, de plantas que crecen eh, y que tenían que verse, que pues era natural, no tenía que verse fotorealista. Entonces tuvimos que desarrollar aquí eh, unas aplicaciones para controlar esos cientos de arbustos y, y plantas y árboles, para que se, se movieran de manera orgánica y realmente parecieran que eran reales. Esos fueron dos shots que quedaron muy bien. Y luego otro interesante fue una de las actrices, eh, Emma. Ella grabó toda su parte y luego se fue. Y meses después decidieron que querían cambiar una parte final de su actuación. Entonces la volvieron a grabar y resultó que a la hora de que pusieron las dos ediciones juntas, ella ya no tenía la cara realmente igual y entonces tuvimos que hacer un face tracking eh, para ajustar la nueva cara y convertirla como estaba la cara anterior y básicamente que pareciera que pues, era una sola toma continua ¿no? esa fue otra que estuvo divertida eh, son de las cosas que cuando la gente vaya a verla probablemente no se van a dar cuenta pero bueno muchas veces parte de nuestro trabajo es ese no que nadie se dé cuenta nuestra página, www.olinbfx.com oh, con doble L. Eh, Y ahí tienen el link para contactarnos. Básicamente nosotros, pues lo que evaluamos es la experiencia y normalmente hacemos una prueba. Estamos en búsqueda activa siempre de talento. Entonces, si hay alguien por ahí que tenga interés y le gusten los efectos visuales, eh, por favor, siéntanse con la libertad de contactarnos. Acá estamos. Tenemos planes de crecer mucho en los siguientes dos años ahora que ya estamos pudiendo ser uno de los estudios más grandes en cuanto a la cantidad de trabajo que se maneja a la hora de repartir estas películas. Entonces es algo que, que bueno, siempre estamos buscando.